Cizaña crezca Juntamente con el Trigo tú lo Apartarás Señor Trigo soy Trigo soy El granero del granero del Señor El Señor Por la sangre De mi Cristo Y el poder de Cristo a que sembró con alegría en mi pobre corazón Digo soy, digo soy del granero, del granero del Señor, del Señor Por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo a su Goza, alabando al Señor con amor de los que lo trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy